Pisis, bienvenido, bienvenida a este tu espacio de Sabiduría Ancestral Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita porque este mes viene para todos los seres humanos Bastante, bastante locochón en energía, viene bastante positivo si tú lo quieres ver desde ese punto de vista Desde el amor, desde la abundancia para que trascendamos Aquellos viejos patrones, aquellas viejas creencias Y nos dirijamos al siguiente nivel de conciencia A la evolución, al disfrute, al gozo Pisces, bienvenido, bienvenida A esta tu guía general del mes de octubre Estoy utilizando como herramienta un micrófono Por lo cual puede ser que veas por ahí bailando un cablecito blanco Mientras nos llega el, la bendición del micrófono inalámbrico, bueno, vamos a utilizar este Voy a tratar de que no se vea tanto, sin embargo, si lo, puede, si lo llegas a ver ahí bailando Disfrútalo, porque nos durará poco tiempo el gusto de tenerlo con nosotros Todo en la vida es perfecto, así que hoy está ayudándonos para que puedas escuchar mejor Para que la voz se escuche un poco más nítida Y bien, Pisces, te voy a poner de este lado por favor, cierra tus ojitos, regálame una sonrisa de oreja a oreja, relájate. Piensa en aquello que eleva tu energía, en aquello que te encantaría estar disfrutando y viviendo en este momento. Abre tu corazón, abre tu mente para que ese poder en el que tú creas las hadas, los ángeles y los arcángeles en este momento se hagan presentes y a través de este oráculo... A través de esta lectura, para ti, para tu alma, encuentres esas respuestas, esas palabras o frases que le den paz a tu vida. Deseo de todo corazón, con toda mi alma, que lo que hoy se hable en estos momentos aquí, te lleve a trascender. Y si está en nuestras manos entregarte esa información, esa sabiduría, ¿por qué no? Bien Pisces, gracias, gracias por esa imagen hermosa y esa sonrisa que me regalaste de oreja a oreja, amo que sonrías Y muy bien Pisces, pues te cuento Primero dos cosas, estamos iniciando el mes de mi cumpleaños, estoy muy feliz por eso Segundo, esta energía que se está trabajando y que se está moviendo en este mes, viene combinada por un lado tenemos la energía de Libra, la energía que quiere convivir, que quiere tener eh, como estas convivencias tranquilas, que como ser pacífico y... ¡ay! ¡amo! ¡amo a, a los Libra! Y también por otro lado tenemos la compañía de la energía de Escorpio, esta energía que es directa, transparente, que se sabe, que sin más, ni más, tiene un muy buen carácter, estamos combinando esta energía, y esto te lo digo porque este mes vas a estar experimentando diferentes eh, situaciones que te van a llevar primero a ser transparente contigo mismo y con los demás, a dejar viejos patrones, viejas creencias, no te asustes, respétate y respeta, ¿ok?, en esta época, en este periodo, estamos abriéndonos a ser nosotros mismos, nosotras mismas y a través de, de esta necesidad del alma de experimentarse y expresarse puede ser que en algún momento nuestras respuestas, nuestras acciones se sientan como golpeadas, como muy duras, muy directas, ¿ok? O tú lo sientas de otras personas Aquí la recomendación para todos es, no lo tomes personal, cada uno está viviendo su proceso, respeta, respeta a los demás, exprésate sí, sin embargo, con respeto, ¿ok? Y cuando sientas que alguien se está expresando contigo y no hay respeto, es importante que te muevas. Puesto que cada persona está viviendo un proceso diferente, está sí experimentando la misma energía de Libra combinada con Scorpio, entonces, eh, pues sí, es muy importante que nos mantengamos alineados a nuestro verdadero deseo del amor. Ok, y bien, vamos a ver cómo estás en tu presente Tienes el 4 de copas eh, Las copas representan aquel elemento de agua Aquellas emociones que se mueven a través de nosotros Tienes también en resistencias otro elemento eh, de copas Tienes el 3 de copas Estás muy emocional, Pisces, y es normal Quiero ver si te ves de este lado O de este, para que no... Ay, casi te quemo Ah, mira, aquí te voy a dejar Muy bien para que se vean todas las cartas eh, Esta guía es general Recuerda que puedes o no ajustarte A todo lo que se dice aquí Te pido por favor que tomes únicamente Lo que resuena en tu alma Y lo que no, lo hagas a un lado ¿Cómo vas a conectar con tu alma? Tienes al mago Esta, esta carta arcano mayor Los arcanos mayores nos refuerzan El poder interno que tenemos Tienes el mago Ok, ya en un momento más vamos a detallarlo También eh, tienes la forma en la que vas a estar moviéndote durante este mes El 5 de espadas de cabeza Ok, vamos a ponerlo aquí Déjame ver si se ven bien mm, Lo voy a hacer un poco para acá, un poquito para acá Vamos a, vamos a acomodar esto que se vea chulo para ti Ok, y finalmente, la recomendación final, como el, el empujoncito que te dan las hadas para que sanes de una manera fluida, de una manera constante, de una manera amorosa este mes de octubre, que está tan muy movido, tienes cerrando esta reina de copas de cabeza, vamos a detallarlo más, y quiero decirte, primero que nada, que aun cuando tú veas estas cartas boca abajo o de cabeza, no te asustes, no le pongas la etiqueta de es malo, es bueno, es de mal augurio, me va a ir mal. No, no, no, no, no, no. En realidad lo que hacen las cartas es únicamente darnos estas recomendaciones sobre lo que la vida y la energía está vibrando. ¿Ok? Depende de ti. ¿Cómo te dejes guiar? Depende de ti. La disponibilidad y la apertura que tengas a sanarte ¿Ok? Para que entonces la, Los resultados de cada una de las experiencias Que aquí se van a hablar Los vivas de manera fluida y los vivas desde el amor ¿Sale? Entonces vamos a empezar con tu presente En este presente Pisces ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver Tienes el cuatro de copas de cabeza la emocionalidad está moviéndose, ok. Tus emociones no las no las reprimas, siente, siente, siente para que salgan, para que haya una sanación real. Esto te lo dice porque te estás dando cuenta que aquellas relaciones que pareciera que han durado mucho tiempo o que han sido largas de repente. Requieren un movimiento, ¿ok? Y movimientos se refieren a o, se, o un cierre, una conclusión de relaciones, o a salir de la rutina. Si, te, si lo enfocamos al amor de pareja, más adelante lo vamos a ver, pero si en esta parte de relaciones te encuentras, ya sea en el trabajo, la familia, eh, la pareja, o en los amigos como un poco dudoso como un poco con ganas ya de ser tú porque esta energía que se está moviendo en el mes de octubre nos está empujando a ser nosotros mismos a dejar de querer encajar de querer pertenecer diciendo y dando todo de nosotros por un sentido de llenar ese vacío emocional y te están invitando a darte cuenta realmente quién eres eh, Realmente saber poner límites sanos, amor propio, ¿ok? Y te dicen, salte de esa rutina. Normalmente o principalmente porque la, aquellas relaciones que son duraderas, de repente más que por amor, están por apego, ¿ok? Están por ego. Hay que checar mucho eso. Revísate, revísate si en esas relaciones duraderas de amigos, trabajos, familia, pareja... Eh, te estás sintiendo fluido o te estás sintiendo estancado. Si fluye, están en el amor. Si fluye de manera libre, de manera eh, genuina, van por buen camino. Sin embargo, si están estancados o si hay un momento de resentimiento o ya hay muchos momentos en los que te resientes, en los que te sientes incompleto o incompleta, evalúalo. Puede ser que estés ahí por apego. Hay que romper esos viejos patrones de, y viejas creencias de que en una relación tienes que durar mucho tiempo y tiene que ser para toda la vida. No, en realidad las relaciones están para mostrarte de ti qué es lo que hay que sanar, para mostrarte hacia dónde dirigir, de, realmente te quieres dirigir. Eh, es una comunicación constante y si eso no se está dando ya en tu vida es momento de abrir las alas, piscis, volar hacia otros horizontes, expandirte. Es muy buena idea salir de la rutina, viaja, con, eh, convive, eh, vete a divertir, baila, sal de la rutina para que entonces también eso te estabilice un poco emocionalmente y te des cuenta realmente de en qué lado estás, en el ego o en el amor, ¿ok? Esto te lo dicen, Pisces, porque tienes resistencias. Justamente a cerrar ciclos, este 3 de copas nos habla de que ha llegado el momento de ponerle fin a eso que te está estancando. Ya, te, da, agarra la responsabilidad de tu vida, sé responsable, toma lo que a ti te corresponde, ok, sánalo y vete para, para, para adelante, da el siguiente paso. No es momento de quererse estar estancando, sobre todo porque como te decía en, al inicio de este video... La energía que estamos manejando es para que sí o sí avancemos. Y no es un castigo y no lo veas como algo que asusta y, oh, por Dios, viene el caos. No, en realidad lo que la vida está haciendo es, es una invitación para que avances a tu siguiente nivel de conciencia, para que te expandas. Si tú te resistes, entonces sí lo vas a sentir muy rasposo. Sin embargo, no va a ser como responsabilidad de la vida o del universo, va a ser tu responsabilidad, porque no quieres soltar aquello que ya sabes que no te está funcionando. Respétate. Es momento de ser fiel a ti mismo, Pisces, fiel a ti misma. Si no sabes qué es lo que realmente quieres o deseas, este, es un, este periodo de octubre va a ser un muy, muy buen momento, una gran herramienta para tu vida. Porque cada experiencia que vivas, que experimentes, sí o sí te va a llevar a conectar con tu alma. Deja lo que suceda, no te resistas a esos cambios. Respeta tu libertad, naciste libre y te morirás libre, trascenderás libre. De hecho, cuando trasciendas serás el ser más libre del universo, como todos los seres universales que existen, ya trascendidos. Este es un buen momento para que cierres esos ciclos que ya no están sumando a tu vida, Piscis. Una vez que sanes estas resistencias, que te abras al cambio, que te abras a fluir con esta energía hermosa de combinación de Libra con Escorpio, tienes al mago. Esta carta te ayuda a conectar con tu esencia, con tu alma. Escuchándote, te dicen, escúchate. El mago te dice, escúchate. No te resistas a escuchar a tu alma, no te resistas a escuchar esa intuición. Ese equilibrio y esa seguridad que crees tener en estos momentos es ilusorio, es falso, no existe. Puesto que si hay un punto de sufrimiento es porque estás en el ego. Todo aquello que fluye de manera inimaginable y te eleva y te lleva a vibrar en, en amor, en, en satisfacción, eso es vibrar desde el alma, eso es seguir los pasos de tu alma, las guías. Si hay un punto 001 de sufrimiento, de dolor, de incomodidad, revisa desde dónde estás actuando, desde el ego, desde la necesidad de, de pertenecer, de encajar de la necesidad de tener más que, de ser más que. Revisa bien. Este mes de octubre es una invitación justamente a conectar con nuestra alma, a pensar en lo que realmente sientes, a experimentarlo, a vivir tus emociones, a acercarte más a quién eres. Y una vez que te acerques a quién eres, vas a tener la capacidad con este 5 de copas invertido, eh, perdón, cinco de espadas invertido. Vas a adquirir la capacidad a lo largo de este mes de octubre de soltar esos reproches, esas angustias, esas ideas ilusorias del ego sobre un ataque, sobre una carencia. ¿Ok? Te vas a dar cuenta que ya eres merecedor, merecedora de abundancia. La vas a ver. Y abundancia no solo me refiero en la parte económica, sino en todos los sentidos. Abundancia en relaciones, abundancia en el amor, abundancia en, en, en esta convivencia con la familia. Posiblemente se ha estado fracturando un poquito en, en, en la relación de familia y es porque es importante que sueltas esas viejas creencias del deber ser. Te darás cuenta que en realidad no está sucediendo nada. Sino todo lo contrario Te está guiando la vida Hacia tu evolución, hacia tu trascendencia Y eso se va a ver reflejado en tus, rela en tus relaciones Ok Aquí te dicen las hadas Durante el mes de octubre Evita la manipulación Somos maestros de la manipulación Los seres humanos Pisces Puesto que la utilizamos Para recibir Un beneficio Personal Sin embargo aquí te dicen Ante esta honestidad que se pide En tu vida Ante esta Entrega Ante estas emociones Que se van a empezar a poner a prueba Se van a empezar a salir A la luz Evita el chantaje emocional Evita manipularte tú mismo Queriendo manipular a los demás Siente todo lo que viene Deja que salga, ¿ok? Todas aquellas relaciones o todas aquellas personas que se van a estar acercando a ti son fugaces. Es decir, vienen a mostrarte algo de ti para que lo sanes. La mejor manera de saber que hay que sanar en nosotros es reflejándonos en las personas o la persona que tenemos enfrente. Vienen nuevas personas, sí, son fugaces. Es decir, hoy las tienes, disfrútalas, vive, experimenta, porque mañana ya no estarán. O a lo mejor en un mes ya no estarán. Solo te vienen a mostrar de ti eso que hay que sanar. ¿Ok, Pisces? Es muy importante evitar ese chantaje emocional, esas ganas de manipular a los demás, esa um, esa intención de automanipularte para tener un beneficio. No eres víctima de nadie, no te victimices, ¿ok? Tampoco creas que los demás son tus victimarios en realidad. Cada uno tiene su camino, Tú tienes tu propio camino, sé responsable de él y no te pierdas los siguientes videos que vamos a subir en estos días sobre el dinero, el amor, el trabajo, que si bien es cierto toda esta energía que se está moviendo nos va a llevar también a descubrir más acerca de nosotros en esas áreas. No te lo pierdas, estará bastante, bastante interesante. Suscríbete al canal y activa la campanita para que estés al pendiente y por si acaso se te olvida, nosotros nos encargaremos de mandarte esa notificación para que sí o sí lo veas, sí o sí sanes y avances con nosotros en este camino. Gracias Piscis, te mando un abrazo de mi alma a la tuya, deseo de todo corazón que aquí hayas encontrado paz, una palabra, una frase, un paso para que avances, para que te tranquilices. Respeta, ok Exprésate con respeto Con ese respeto que te gustaría recibir Encárnalo Expresión, transparencia Emoción y respeto Gracias Piscis